¡Aloja, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emily, vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabi. Seguía aquí dándole vueltas de qué hacer, qué no hacer. Si ir por el centro es que tengo bastantes dañados mis personajes. ¿Vale? Pero claro, por el lado izquierdo me faltan personajes eh, enemigos por luchar contra ellos para lograr el 100%. Pero sin embargo me faltan muchos ascensores, ya los podré conseguir. Pero en el centro puedo conseguir creo que dos... Lo, en dos sparks que no. Que no he conseguido. De hecho. Es que te ponen. La exclamación puede ser los tres, eh. Porque me pone como la exclamación. Como que no los he conseguido. Porque desde el, el maestro corrinil, seguro, y el acelerón tampoco. Así que vamos a ir por el centro. ¿Me va a ser más complicado? Tengo todos los personajes bastante dañados. Bueno, la verdad es que no me cercioré si los suplentes, los que no utilizas, se curan o no se curan tras la batalla. Así que es cierto que... Que tengo curación con... Rapid Peach. Oh, yeah. Estos los tengo fácil... Ah, bueno, tengo tiempo para ir curándome. Uf, espera, que me falta poner los Sparks. Que me conseguí hueco. Hueco a mayores. Así que vamos a poner todos los que tenemos. Este que se acerca, pues este. Y. Este. Sin más, vamos a poner esto aquí. Y vamos a analizar a ver qué me compensa. A ver qué me compensa de equipo. Porque con rabbit Peach tengo que curar. Pero este es, es que no tengo nada de eléctrico. Y este era a fuego. A fuego. Pues vamos a llevar eso aunque no me guste. Lo vamos a llevar. Y hay mucho... Que, se me van a agrupar unos cuantos. Igual quito... Igual hay que quitar a Luigi en este caso... Vamos a, a quitar a Luigi y ponemos a Bowser Bowser está recuperado Así que perfecto, sí que se van recuperando con el final ¿eh? Vamos a poner el agrupamiento Y la curación a Bowser ¿Vale? El de reflejo... Pues es que me da igual Hombre, para Edge, si se acerca mucho, puede estar bien Vamos a mejorar este, que me puede, me puede venir bien. No tengo mucho ¿eh? de mejorar. No tengo muchos trozos de estrella. Vamos a el de lodo, es que me da un poquito... Es que quiero, para que se me alejen, cuando se me acerquen mucho... Me viene bien que se me alejen El de agrupamiento, tanto para Edge como para Bowser Me viene bien por el daño Así que yo creo que Puede estar Bien la elección Vamos a poner el de fuego Aunque no me convenza Bueno, al final me da para subir todos No sé si al 3 No, porque aquí me consume 200 así que no. Pero bueno Vamos a poner el de lodo también Me da para subir todos Casi al máximo casi chicos, ey mira. bueno ya que se lo empecé a dar se los termino dando, eh, vamos de héroes esto, pues la salud que es lo más importante en esta vida, vamos a darle a este más salud, a ver qué tiene cuánto me consume este, Uf. El alcance... El alcance puede estar bien. ¿Esto qué es? Alcance de arma. Aumento de impacto de hoja. De radio de área. Necesito 4. No. Aquí sí que no. Te voy a poner esto. Y de Rabbit Pitch. El salto curativo. El salto curativo. Parece que no, pero no os puede venir bien. Vale, vamos a darle este. Y ya que estoy aquí, pues alcance de arma. El alcance de arma creo que va a ser. No, va a ser este. Si puedo dárselo, se lo doy. Venga. Venga, no me entretengo más y vamos. Vamos con todo. Seguir. Vamos para allá. ¡Despídate! Es un poco gata, Como presa. que con. No puedo hacer esto, pero es un poco kata. Con... Antes de que se me vaya la pinzota, curamos a esta. A ver. Este es un poco caca, el movimiento y este. Bien. Vale. Vamos con esta. Como solo me tengo que curar a esta, me da igual el saber cómo hacerlo. Nos vamos a ir poniendo tal que aquí. Uf, no es muy buena protección. Vamos a ponernos aquí a ver si no le digo a nada. Aquí puedo ir dañando a este. Vamos a activar el logrador. Yo voy a ser un poco cagueta en el sentido de. Vamos a esperar a que vengan a por mí. me voy a proteger aquí atrás mejor eh, con este tengo poco movimiento, vamos a venir aquí, hasta donde Edge puede saltar pues me protejo aquí Sí. no le voy a dar, pero al menos le voy rompiendo creo que va a ser lo... Lo más óptimo, sí. Animación un poco pocha, ¿eh? Y esto... No creo que se me acerque nadie tanto. Desde mi punto de vista. Así que, con este... No alcanza a nadie. Voy a ir sacando... Los flechas. A ver, con este igual me puedo... No, no me puedo acercar porque un piche no llega. Puedo ir sacando los mechas. Que son dos turnos de recuperación. Pueden ir entreteniendo a los enemigos. Para que no me dañen a, a mi ya Y a mis personajes, bueno. Y. Es que no alcanza a nadie como para ir destrozando. Y recuperación no necesito. Así que ya estamos listos. Se mueve un poquito. Se mueve un poquito. Aquí me disparo. Aún menos. No nos dañó a nosotros. Bueno, ahora lo vemos. Nos quita las protecciones, eso sí que no mola. Vale, a por este nos mola. Le quito la protección. El doblador. No se lo carga. Pero está bueno. Acelero. Dos acelerones. No puedo quedar aquí. ¿Puedo dañar a todos estos? Daño a ese también. Qué leches si lo que tengo es esto. Les daño. Ese lo tiro muy para abajo, ¿no? Lo de límites, mira, ya acabo de ponerlo creo que me renta. vale, perfecto no ha estado nada mal en este caso Peach ¿Qué daño puedo hacer con esto? Solo daño a uno Así que ¿Cuánto tiempo de recuperación? Tres turnos Es que no me interesa entonces Bueno, no se Ya tanto Un poco más abajo No llego Aquí Le dañamos ahí Ya está No se acercan tanto Entonces Aunque la congelación de área Hay que tener cuidado ¿eh? Porque eso sí que Me daña Vale Este sí que se acerca Pero este de aquí Se va alejando Hay otro de ahí Bueno A por estos dos Me toca ir Vale hay que tener cuidado de dejar a los personajes muy cerca no le doy al del fondo tampoco con este ya puedo hacer el agrupamiento y que se vengan así que vamos a hacer esto Eh, ¿dónde vas? Ay, y viene para bloquearme? No me lo puedo creer Ah, ah, ah Ya me iba yo a cabrear Ya me iba yo a cabrear Vale, punto primero Mechas dañito en área, perfecto me quedo ah, me quedo ahí con este hay a veces que hay que sacrificar el ataque que Bowser tampoco tiene muy buen ataque, que digamos con este, daño en área dañamos esto, aunque no haga mucho daño, y me quito vale sí Me ha congelado a, a Rapid Peach No me lo puedo creer Ah, bueno, pero el oscuro Y con un poco de suerte Vale Y con un poco de suerte, con Edge Podría matarte No le mato, eh Y si le doy Ataque lodo, es que me va a servir de nada Darle esto Queda a tiro de piedra Pues con hecho vamos a activar esto A veces hay que ir un poco más pasivo Y lo que os digo Sacrificar Hombre, con Bowser todavía me puedo mover Me voy a dañar No le mato Qué rabia pues vamos a alejarnos lo máximo posible Pensé que le podría matar ¿A cuánto se ha quedado? A 73 de vida Pues nada No... No hay más Me va a hacer daño en área Me va a congelar de Uf, Uff, la rabid No, no me lo mates Mata Rabbit. Me ha dado. El obrador me lo ha matado. Con este no me puedo mover. Pero puedo atacar a este. Qué rabia me acaba de dar el de Que no pasa nada porque voy a ganar igual. Pero... Va, voy a atacarle desde lejos. Y a por los otros dos. ¿sí? ¡Ah! Que se acerquen ellos, si ¿sí? quieren. Y ya está. Este. ¿Me activo la curación? No. Todavía no. Al 100. Salto. 55. La zona de las mecas. Y le me disparo. Y voy con... Voy con esta No me puedo mover Así que vamos a darle La muertecita Me congela No me congela Me congela a Edge Pero no me congela a Bowser Así que nada, ya estaría Porque estos son de poca vida Se me van acercando, así que perfecto Ese no, tío, no si se decide a bajar Es una rabia con este. Pues este ya va sin Dora. No hay agrupamiento, así que vamos curando. Con Edge puedo moverme. Ah, vale. Puedo moverme. Entonces puedo hacer el salto con Bowser. Para dañarle la caída. 55. Acelerón. Ah. Y con Edge puedo golpearle Parece que le golpeo de una Y esto nada no Pues con Edge Voy a atacar primero con este Con Edge activo Tal que el aluvión, aunque no se me van a acercar Lo suficiente, pero bueno por está Si se acerca lo suficiente Pues bienvenido sea y ya estaríamos. El lobrador se va a quedar venga Nos está alejando, ¿eh? Este no se decide, tío. Me da mucha rabia cuando hacen esto. A ver, con Edge... Tengo que acercar Bowser... Para que Edge se acerque y le dé... De... Hasta aquí pone, ¿no? Doble acelerón, uy, qué rabia, tío. Bowser llega hasta ahí, no le da, y pudiese. Si pudiese juntarlos sería la bomba, ¿no? Uf, ¿qué puede juntarlos? Vale. Con hecho tengo ataque. Tengo ataque... Pero vamos, primero con... Los me echo con... Venga, vamos a darle... Con Edge sí. Le disparo ¿Y esto? Que se va a chocar contra Bowser Es una pena Ay, qué mala suerte Bueno, 20 minutitos de vídeo Me van a Joder, fuera de esto se ha recuperado 400 y pico. Así que perfecto. Y mira. Que te mate... Ah, te voy a matar así. A ver, con Edge. Voy a matarlo con Edge. Que me siento más ágil a la hora de... Coger las moneditas. Así es que 20 minutitos bueno, no de partidito. Creo que tampoco me he enrollado mucho. Está bastante bien. Tengo bajada por aquí. Así que vamos a ir... A esta bajada de aquí. Que tiene bastantes acumulaciones me toca subir aquí sí que he perdido un poquito el tiempo vamos a recuperar aquí con esto, con esto, con esto me da un poco de vueltas de, de caca pero Podría haber cogido alguna más. Yo creo que... Vamos a ver, yo creo que he desbloqueado esos Spark, ¿eh? Que no los tenía, no los tuve nunca. Vamos a ver, un momento, no, esto no es lo que yo quería. A ver, a ver, a ver. Spark 25. Yo creo que sí, que tenía 22. Yo creo que sí, que tenía 22. Y los enemigos, pues nada. Así que vamos a ver qué es lo siguiente que puedo. Aquí no tengo gran cosa para desbloquear, ni nada. Nuevo nivel de spar, vale. Y yo creo que los de la derecha me he enfrentado a todos. Los de la izquierda dudo el del medio. Pero creo que voy a ir por el centro. Porque me suena que uno de los dos grandullones... El del centro igual no me enfrentaba a él. Pero bueno, por el lado izquierdo es que es más difícil...